Bueno, muy buenas. Eh, vamos, eh, mi nombre es Gustavo Alberto Ategortú Rico. Eh, yo soy ingeniero industrial. Eh, pues eh, es extraño que siendo ingeniero industrial, de pronto eh, ustedes dirán, pero ¿por qué este ingeniero industrial aquí trabajando con la parte de avatar, diseño, animación? Pues le cuento que, pues, por, la, por la cantidad de cosas que me ha tocado que hacer en la vida, pues eh, una de las cosas interesantes a las cuales me he dedicado es a la tecnología y por lo tanto. Eh, me gusta mucho el diseño, la animación tridimensional, eh, el diseño 3D y, y he, he incursionado mucho en el manejo de avatars. ¿sí? Eh, una de las cosas que vamos a hacer en este taller es un taller muy práctico. Esperamos que todos puedan hacerlo. Eh, lo primero, que, pues para iniciar, les voy a explicar eh, qué, programas, eh, qué programas... Bueno, al final, mejor les vamos a explicar qué programas fueron los que utilizamos pero eh, para que ustedes también puedan descargarlos, hay versiones gratuitas en las cuales ustedes podrán realizar sus prácticas. Es un ejercicio muy sencillo y que pueden utilizar para muchas opciones. Por ejemplo, eh, yo voy aquí a mirar en mi pantalla. En este momento eh, vamos a mirar un videito. Este video que ustedes están observando acá, eh, fue elaborado precisamente para... Estamos llegando al final de esta acción de formación. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero poder compartir muchas más eh, experiencias y muchas más actividades. Como ustedes observan, Andresito pues, es, es un avatar, el cual pues, eh, nos permite util, manejar muy bien los movimientos de él. Eh, tengo la posibilidad de, de la animación hacer para que yo pudiese como interactuar con él. Y pues, eh, a los las que les gusta la programación y quieren profundizar aún más, o sea, excelente, por ejemplo, el programa que vamos a utilizar para manejar Unity en la elaboración de videojuegos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el ejercicio. Vamos a tratar de animar un avatar. Eh, voy a explicarles cómo hice yo andrecito, Andresito y para que ustedes puedan eh, pues aprovechar y aplicar esto mismo dentro de, sus, dentro de esas actividades. Esto se puede tener, tiene muchas aplicaciones, pueden hacer aplicaciones en, en publicidad, por ejemplo... Si usted quiere hacerlo en un proyecto, lo puede hacer. O sea, puede aplicar esto para un proyecto. Muchos proyectos que yo hago los realizo precisamente con avatars porque llama mucho la atención el que un muñeco pueda interactuar con, con, con las personas y que pueda hablarles. Entonces, eh, vamos a, a iniciar. Para poder comenzar, entonces vamos a, a ingresar a un programa que se llama iClone. iClone. Luego vamos a ver de dónde lo pueden descargar para que ustedes mismos lo hagan. Lo pueden hacer sin ningún problema. Hay unas versiones de 30 días que ustedes la pueden realizar. La versión mía es una versión un poco, eh, ¿cómo le digo?, más desactualizada, pero eh, eh, me, o sea, esa es la que yo utilizo normalmente. Ahorita ya hay unas versiones súper avanzadas. Ahorita les explico qué, qué cosas interesantes pueden tener respecto a eso. Entonces, aquí en este momento estamos observando eh, nuestra, nuestra área de trabajo. Bueno, antes de continuar voy a activar una cosita por acá. De pronto algún día que ustedes necesiten también. Hay un programita que se llama Zoom. Ya lo activé. Y este programita me permite, vea, yo por ejemplo doy control 1 y entonces me permite hacer una ampliación de mi pantalla para que ustedes puedan ver mejor. Entonces es Zoom, de pronto eh, más adelante eh, si ustedes desean con mucho gusto en el whatsapp si alguien está interesado me dicen y yo les regalo el programita es un programito muy sencillo de trabajar para las presentaciones es muy interesante bueno entonces vamos a mirar lo que es el entorno de nuestra aplicación en la parte superior vemos unos menús en esta parte superior vemos los menús eh, y en la parte derecha vemos como una especie de reproductor y luego nos vamos a dar cuenta que de pronto los que han manejado alguna vez Flash, ahí vamos a poder utilizar algo que se llaman los frames. Eh, los frames son como... Eh, como pantallas paso a paso que luego usted al unirlas entonces hacen lo que es la animación si de pronto alguien vio o ha visto digamos cómo hicieron con Dorito, como hicieron Popeye entonces las personas anteriormente dibujaban paso a paso y después de dibujar entonces llegan y las colocan por ejemplo usted puede hacer en un cuaderno y hacerle eh, en un cuaderno en el borde del cuaderno y hacer una figura y comenzar a hacerle así a las hojitas y una vez se va a ver el movimiento de eso se llaman frames bueno, ahora, eh, este programa es muy sencillo de trabajar entonces, si usted, por ejemplo, necesita en un momento dado eh, comenzar a trabajar con, con el programa, usted tiene la opción en la parte superior de, por ejemplo, utilizar diferentes escenarios. Por ahora no les voy a colocar los escenarios, oh, voy a colocar un escenario, por ejemplo, aquí vemos diferentes escenarios. Entonces, si yo quiero, puedo colocar un escenario de estos o puedo colocar cualquiera de estos, ya vienen incluidos. Eh, los escenarios y todos los materiales que tiene el iClone se pueden comprar, o sea que si usted necesita... Si no se necesita volverse experto, por ejemplo, yo hay cosas, yo lo utilizo, ese es en mi trabajo, lo utilizo en la parte de formación. Y si usted no quiere de pronto dedicarse a crearlos, usted puede conseguir a alguien que le venda el, el, el programa, que, que le venda los, las animaciones, que le venda el muñeco, que le diseñe su propio muñeco si lo desea, o usted mismo lo puede diseñar. Bueno, yo por ejemplo voy a coger este escenario, voy a coger cualquiera, y simplemente lo cojo y con señor sostenido lo, lo ubico en mi escenario. Aquí, pues, ustedes se dan cuenta que, que es un escenario como de. De, del mar del agua listo eh, vamos a dejarlo hasta ahí para hacerlo más fácil lo vamos a dejar por ahora sin escenario también en el sec usted puede colocar diferentes tipos de, de materiales por ejemplo usted puede encontrar en el iClone absolutamente de todo eh, hay una biblioteca que tiene todas las plantas que existen a nivel mundial eh, eso se va generando una biblioteca existen vehículos casas bueno una cantidad de cosas pero también ustedes, los que de pronto les gusta el SketchUp, listo, el Google SketchUp, de pronto al final hacemos un ejercicio SketchUp, usted puede hacer una casa y simplemente lo hace y usted la puede incluir acá y puede hacer que el muñeco entre dentro de la casa y todo eso. Eso, por ejemplo, digamos en la parte de construcción, en la parte de apartamentos, podría diseñar todo el apartamento, toda la construcción, toda la casa y hacer que mi avatar fuera y la mostrara y todo eso. Eso lo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí si yo quisiera, yo puedo colocar un vehículo, lo, lo ubique acá y ya quedó el vehículo. Es algo muy sencillo el vehículo nos permite que ¿qué nos permite hacer nos permite hacer que se mueva el vehículo por ejemplo el muñeco podemos hacer que incluso se, se introduzca dentro del vehículo que lo, lo maneje y todo bueno pero nos eh, vamos a tratar lo que habíamos hablado de manejar el avatar entonces aquí tenemos otras otras opciones que se llaman actores entonces voy a darle clic acá ah bueno les hemos olvidado aquí también Además de las opciones, pues tenemos este, se llaman props, este tree que son árboles, por ejemplo, yo digo, no, yo voy a colocar un árbol, entonces simplemente ubico el árbol, ¿sí? Entonces aquí ya nos muestra el árbol. Vamos a mirarlo. Y ya tendríamos el árbol, ¿cierto? Y eh, si yo quiero, por ejemplo, eh, algunas, yo como le decía, ahí aparecen, vea toda esa cantidad de plantas, esta es una biblioteca muy, muy, muy completa. Eh, rayos, por ejemplo, aquí aparecen, digamos, montañas si yo quiero colocarlo, eh, bueno, aquí son fondos de agua, bueno, y así sucesivamente. Ahora vamos a ir a los actores, entonces en la parte superior vemos la opción de actor, y ahí vamos a poder encontrar, bueno, hay miles y miles de actores, o sea, miles y miles de avatars ya diseñados. Icon eh, no solamente diseña eh, él mismo sus avatars, y tiene programas especializados para el diseño de avatars en diferentes, eh, diferentes clases. Por ejemplo, el, el iClone ha sido utilizado, por ejemplo, como en, en, en, ¿en, qué? en algunas filmaciones como Toy Story ¿sí? y otras, y otras que, se, que se manejan, por ejemplo, para elaborar videojuegos. Entonces, tienen demasiados, tienen monstruos, tienen muñecos, animaciones, personas muy naturales que parecen totalmente reales. Entonces, eso, eso lo podemos observar en iClone. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejercicio, aquí tenemos por ejemplo uno un, como un robotcito aquí tenemos personas, ¿sí? si las ven acá, aquí tenemos como un robotcito aquí tenemos algunas personas, aquí tenemos a dos personajes que se llaman Chuck y Jim, son las que vienen con el software básico, que es el, el demo, y eh, Jim tiene unos, unos, o sea, algo interesante es que eh, el, el, el iClone ha venido evolucionando, eh, yo tengo el iClone 5 de hace aproximadamente unos dos años, pero los, los avatars han venido evolucionando y han, eh, se llaman eso, eso se llaman generaciones. Entonces, digamos, yo ya no puedo eh, eh, acceder a algunas generaciones de avatars que han sido diseñados con las últimas versiones de iClone, pero, pero entonces usted con, con el qué? Con los iClone nuevos pueden ver todas esas, esas, esas nuevas generaciones de, de avatars que tienen una animación mucho más fluida, sus movimientos son mucho más naturales, son mucho más reales. Bueno, eh, entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí a, en este caso vamos a agregar a shock, ¿sí? Y simplemente lo hago ubicando el puntero sobre shock, así como lo hemos hecho con todo, y con clic sostenido lo llevo y lo suelto en donde lo quiero dejar. ¿Listo? Bueno, eh, creo que hasta ahora va muy sencillo, ¿cierto? Solamente ubicar tan con clic sostenido y lo vamos descargando donde nosotros queremos. Bueno, yo les voy a explicar aquí rápidamente en la parte superior. Aquí tenemos eh, dos, eh, dos eh, opciones repartidas donde está la casita, la flechita hacia abajo, la cruz y el, y el, y el, y el orbital. En la, Los de la parte izquierda, estos de la parte izquierda corresponden, estos de la parte izquierda corresponden al movimiento de, toda, eh, de todo el escenario. Y los de la parte derecha corresponden al movimiento pero del avatar. Por ejemplo, si yo quiero mover el avatar, entonces mire que automáticamente se activan esas opciones para mover solo el avatar. Pero si quiero mover todo el escenario, entonces lo doy clic acá y entonces se mueve todo el escenario. Mira que ya puedo mover todo el escenario. Entonces, por ejemplo, acá vamos a seleccionar este. Y si yo quiero orbitar dentro del escenario, entonces lo voy a ubicar de esta forma. ¿Listo? Voy a mover el escenario y lo voy a ubicar. Como yo quiero mover esa a Choc, entonces simplemente lo voy a ubicar acá. Voy a seleccionar acá este botoncito para mover, pero ya el avatar. Entonces lo doy clic acá. Con este amarillito, mira, con este amarillito que tenemos acá, nos va a mover... En la parte eh, plana, en el pla en, en, ahí tenemos varios planos, el plano X, XYZ. Eh, si quiero moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces aquí lo podemos observar. Eh, entonces vamos a moverlo hacia acá un poquito, vea, con el amarillo. Si lo quiero mover hacia aquí un poquito, aquí observan que ya también inclusive lo puedo bajar o subir. Y aquí, si quiero, pues, lo puedo mover hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? Entonces, él nos permite hacer los movimientos del, del muñeco. Si yo quiero mover el avatar hacia y que mire hacia, hacia mí, entonces de pronto yo lo puedo hacer aquí. También, eso es porque cuando yo estoy haciendo que el avatar se mueva, que vaya caminando, entonces yo puedo hacer que el avatar vaya colocando la dirección. Entonces yo puedo hacer que Baile de la vuelta al árbol, todo eso lo puedo realizar. Y puedo hacer que el muñeco, por ejemplo, tome la dirección del vehículo, vaya, abra la puerta y se introduzca dentro del vehículo. Eso lo podría realizar con el iPhone el Bueno, entonces, eh, espero que hasta ahora haya sido muy claro el ejercicio del iPhone Creo que hasta ahora ha sido muy fácil, ¿cómo te ha parecido hasta ahora eh, Alexi, bien? Alexi nos está colaborando aquí en la grabación ¿cómo ha estado? ¿bien? Bueno, entonces como estamos en este momento precisamente transmitiendo en vivo con, con nuestros compañeros entonces recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud Ahorita vamos a dar unos, unos minutos para que me pregunten lo que ustedes quieran. Y ahí vamos a poderle contestar todas sus preguntas. Si tienen alguna inquietud, o ojalá no nos van a acorchar, pero pues vamos a tratar de solucionarle todas las preguntas o dudas que tengan. Bueno, entonces, ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es como comenzar a animar a nuestro muñeco. Entonces, yo estando con el actor, yo puedo, eh, por ejemplo, eh, cambiar la persona. Y digamos, yo le puedo cambiar el cabello. Entonces, donde dice hair Estando en el actor le digo, hey, y entonces yo le doy doble clic acá y ustedes ven que automáticamente le cambié el cabello. ¿Sí? Entonces tienen todas esas opciones. Si quiero que le tenga esta gorra, por ejemplo, o este, o este. ¿Listo? Lógicamente son solamente algunas de las opciones, porque si ustedes descargaran bibliotecas, podrían tener miles de opciones. ¿Listo? Bueno, pues también nosotros podemos cambiarle, eh, digamos, a nuestro avatar el vestido. Eh, ustedes también pueden comprar vestuario, si quieren pueden comprar camisas, pantalones, zapatos, lo que ustedes quieran lo pueden comprar y entonces usted puede también entonces dar a su avatar el, el estilo ya suyo, ¿cierto? Eh, los brazos y aquí tenemos entonces diferentes tipos de zapatos que podemos utilizar, ¿sí? Entonces como observamos, entonces aquí también podríamos cambiar las diferentes opciones si yo quiero, por ejemplo, que choc tenga un bolso, entonces yo le coloco el bolso y él le aparece el bolso, ¿sí? Pero no le vamos a colocar bolso porque no quedaría bien, ¿listo? Entonces, ya tenemos a choc y ahorita eh, lo que de pronto deseamos es que choc eh, digamos, comenzara a hacer que interactúe con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es algo muy sencillo. Eh, primero voy a acercarlo un poco a él, entonces voy a acercarlo para poderlo ver mejor todo lo que vamos a hacer. Recuerden que entonces aquí en esta parte estoy moviendo todo el escenario, Estoy tratando de mover todo el escenario para tener un mejor control de él. Y acá le voy a dar clic para poder mover ya esa choca. entonces pues mire que acá con esta bolita que tenemos acá, yo simplemente le muevo hacia donde yo quiera para tenerlo más de frente si yo lo deseo. Bueno. Ahora, ya teniendo eso... Eh, Ahorita más adelante también les voy a explicar que yo puedo colocar mi, co mi cara, o sea, puedo colocar mi rostro dentro de shock y mi shock quedaría exactamente con mi cara. Entonces, más adelante hacemos un pequeño ejercicio. Pero entonces, por ahora, nos vamos a dedicar a mirar algunos ejercicios de animación. Entonces, por ejemplo, en la parte de acá abajo, en la parte de acá abajo, donde está como la grabadorcita, usted simplemente, ubicando el, el, el, el, el avatar, ¿Cómo lo selecciono? Cuando quiero seleccionar el avatar, recuerden, ustedes le pueden dar clic en esta flechita, le dan clic al avatar y aparecen las, las opciones amarillas indicando de ser, que está seleccionado. Entonces yo le voy a decir que haga alguna animación, entonces me voy para animación y él me dice que si yo quiero una animación Movie Plus, entonces aquí nos dice que para, para el hombre, por ejemplo, tengo estas animaciones, eh, hay animaciones ya de, de movimientos, que ahorita también lo vamos a hacer, o faciales, ¿listo? O de movimiento de las manos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un, un ejercicio aquí práctico sencillo. Yo le voy a decir a, a él que le doy acá en, en mail y le doy doble clic. Y ustedes ven que ya él automáticamente hace un movimiento. Es algo muy sencillo. Si yo quiero, por ejemplo, en motion, yo también puedo entrar ahí y aquí aparecen pues diferentes hay, hay, hay para hombre y hay para mujer. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí eh, un un movimiento así pues no quedaría muy bien para para Chuck, ¿cierto? entonces no quedaría muy bien el movimiento para choc, ¿cierto? entonces vamos a, a quitárselo listo y eh, vamos a colocarle, por ejemplo, aquí hay otros movimientos por ejemplo si yo quiero colocar un movimiento de danza, entonces yo le digo aquí por ejemplo disculpa entonces, yo puedo hacer que el muñeco baile, por ejemplo. Listo. Entonces, eh, como ustedes observan, eh, el, el manejo del Avatar es algo muy sencillo. Eh, yo puedo hacer que él se mueva, haga animaciones y todo eso sin ningún problema, utilizando las diferentes herramientas que nos da el programa. Eh, vamos a hacer un ejercicio práctico. Como no tenemos mucho tiempo, miren que yo estoy tratando de darle lo más rápido posible todo para que usted lo pueda manejar. Eh, le pido a a nuestros directores que me digan más o menos cuánto tiempo llevamos cuánto tiempo llevamos 17 minutos. 17 minutos bueno nos quedan ya solamente 30 minuticos o sea entonces tenemos que apurarlo entonces vamos a hacer un ejercicio muy práctico y para eso les voy a enseñar no solamente este programa sino otro programito entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una presentación de Wally Perry aquí con nuestro compañero Chuck ¿cómo vamos a hacer? entonces lo primero tenemos que grabar el audio de lo que nosotros vamos a hacer entonces yo voy a ingresar a un programa que se llama Audition programa que se llama Audition bueno ya nos está ingresando el programa Audition bueno mientras nos ingresa eh, le voy a explicar eh, que, que el iClone eh, en este momento tiene muchas versiones que le permiten, no solamente las versiones, sino diferentes opciones. ¿no? O sea, ustedes ahorita nos vamos a dar cuenta, yo les voy a mostrar la página, donde aparecen una gran cantidad de opciones que podemos comprar para el iPhone. Bueno, ya ingresamos en este momento a la Audition. Entonces el programa Audition es un programa eh, de edición de sonido profesional. Eh, también les voy a enseñar aquí rapidito algo de, de edición de sonido, es algo muy sencillo. Entonces voy a hacer una grabación. Aquí en este momento nos está lloviendo, ¿no, compañeros? Se sí. está haciendo un poquito de lluvia. Entonces, bueno, entonces vamos a darle clic acá en el botón de grabación. Entonces le damos clic en grabar. Este es el programa Audition. Voy a explicarles ahí rápidamente. Pues acá está el botón de grabar. Yo le doy clic en el botón de grabación. Aquí le doy si quiero el título. Entonces aquí le vamos a dar prueba. Vamos a colocarle prueba y vamos a darle a aceptar. Y vamos a comenzar a grabar. Eh, bueno, uno, dos, tres, grabando. Muy buenos días, estimados eh, aprendices, compañeros, docentes, amigos de la regional Guainía, del, de Colombia y del mundo que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Gualiperri 2020. Gualiperri, eh, un escenario precisamente para que todas las personas puedan compartir los conocimientos, que se genere un conocimiento colectivo a partir de las experiencias de cada uno de nuestros investigadores en las diferentes áreas y líneas que desarrolla el Centro de Formación Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Caena. Bueno, ahí ya vamos a darle stop, ahí como por hacer alguna grabación, vamos a escucharlo rápidamente. Y vamos a comenzar a grabar. Eh, bueno... Uno, dos, tres, grabando. Uy. Bueno, yo les voy a enseñar un truco, si ustedes lo desean. Vea. Les voy a enseñar un truco ahí rápidamente. Si ustedes quieren, por ejemplo, aquí escuchamos algún ruidito, como la lluvia, las, algunas goticas que están cayendo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger este pedacito de, de... Esto es un programa que se llama Audition. Entonces cuando usted quiere quitarle un ruido, eso lo he visto en, CM, en CSI, por allá en eso de, de las películas y todo eso que cogen los sonidos y todo eso, Entonces, usted puede coger este pedacito de sonido. Usted le da aquí en efectos. Le dice reducción de ruido y saturación y le da clic acá en una opción que se llama capturar impresión de ruido. ¿verdad? Entonces yo le daré clic en capturar impresión de ruido y él automáticamente me captura ese ruido. Luego le doy doble clic a todo para que seleccione todo el sonido, doble clic. Y luego le digo efectos, reducir el ruido y le digo reducción de ruido en proceso. Y él automáticamente me va a quitar todo el ruido. Yo le puedo decir aquí que me lo reduzca, al no, aquí lo estoy reduciendo al 96, al 100%, tratando, mire que él diferenció los niveles de ruido con los niveles de la grabación mía. Entonces yo lo voy aquí a aplicar y él automáticamente quitó el ruido, pero no solo lo quitó acá, sino que lo quitó en toda la grabación. De pronto eso es algo muy interesante. También recuerden que aquí, vamos a escuchar a ver si se escucha el, el, la, acá el, el, el siseo. Ya no ya se escucha nada. Quedó perfecto, ¿sí? Eh? Uno, dos, tres, grabando. <coughs> muy buenos días, bueno, muy bien. estimados. Eh... Entonces yo lo que voy a hacer es quitarle este primer pedazo, pero entonces lo voy a quitar de la siguiente forma, lo voy a seleccionar pero no lo voy a quitar para que me dé la introducción entonces yo nunca quito esos pedazos sino que lo que hago es hacer una también esta herramienta es interesantísima la herramienta de silencio entonces yo lo quito en silencio por ejemplo si usted llegó eh, como que tomó aire cuando estaba haciendo la grabación o algo yo le podría quitar por ejemplo vamos a escuchar hacer una sola vamos a hacer una sola pues, como por hacerle la, la demostración venga a ver. una que me ha equivocado por acá vamos a ver yo creo que aquí me equivoqué venga a ver que escucha acá ya vamos a partir ah, No, ese no, no, a partir de formación no, no, tuve un conocimiento colectivo a partir de las experiencias de que uno no, nuestros investigadores ese momento entonces áreas no, no, que siga grabando porque usted no, audición no, no, tuve problemas de la grabación listo eh, bueno no, si ¿Sí vamos bien, Alexis? ¿Nueve minutos? Uy, bueno, me avisa entonces, por favor, para que tengamos en cuenta. Bueno, entonces, eh, vamos a darle aquí, en este momento vamos a coger este sonido y lo vamos a grabar. Entonces le vamos a dar archivo, le vamos a dar guardar como. Y vamos a colocarle el nombre, vamos a colocarle aquí en la opción de MP3. Aquí seleccioné MP3. Y le vamos a colocar al nombre prueba... Prueba prueba avatar. Listo. Y lo vamos a guardar. Vamos a ver en dónde lo guardamos. va a guardarlo acá en pruebas. Le voy a dar guardar y aceptar. Y ya quedaría guardado el audio. Bueno. Ya dejamos hasta ahí. Ya quedó guardado el audio. Entonces voy a cerrar el programa. Ya no lo necesito más. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a colocarle esa voz al avatar. Y luego vamos a comenzar a hacer la animación. ¿sí? Entonces venga yo miro acá. Ah pero es que sabe que tiene un poco de animaciones ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para quitarle todas esas animaciones, yo lo que voy a hacer es irme a este botoncito que se llama Shop Timeline o F3. Le doy clic ahí y él me va a mostrar todos los frames y todas las animaciones que tiene. Ahí vamos a encontrar el sonido, vamos a encontrar eh, todos los movimientos que yo le voy colocando. Entonces lo que voy a hacer es, eh, de pronto alguna vez si alguien trabajó con Flash, esto es algo muy parecido a Flash, entonces aquí donde dice Motion... Le voy a dar clic acá en Motion. Y entonces yo le voy a dar clic acá en este botoncito de menos. Vea, menos, menos, menos, menos. menos Y ustedes ven que aparece, acá aparece unas unas opciones. Todos estos son los movimientos que yo le incorporé ahorita. ¿sí? Bueno, entonces como ustedes ven, ya no tiene movimientos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar la, la, la barrita ahí de, de, de, de movimientos. Aquí lo que voy a hacer es llevármelo, esta barrita al comienzo. O sea, me llevé esta barrita al comienzo para arrancar mi grabación. Entonces, voy a ubicar acá en animación. Voy a colocarle el sonido para que él lo pueda modular y se vea el mayor realismo del avatar. Entonces, lo voy a dar. Bueno, cerremos un momentico esta ventana. Vamos a darle aquí Facial Animación. Y en la parte derecha, vamos a darle clic aquí en donde dice Open. Voy a buscar el audio que acabé de grabar, dice prueba avatar, y le voy a dar a abrir. ¿Y como ustedes van a observar? Muy buenos días, estimados eh, aprendices, compañeros. Ya observamos que el avatar hace la modulación de acuerdo al sonido. Bueno, pero ya teniendo eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle otra vez stop. Porque antes de iniciar, el, observamos que, bueno, si yo me voy aquí hasta el final, venga, yo miro acá un segundito. Si yo me voy aquí hasta el final, no me va a alcanzar el, el, el audio, el ¿qué? el espacio que tengo para poder trabajar. Entonces me voy a ubicar en esta opción que se llama Time Setting Panel. Entonces le doy clic ahí. Y le va a decir que voy a trabajar no 1.800 frames, sino que voy a trabajar 10.000 frames. No interesa, tranquilo. Ustedes pueden colocar 50.000. Lo que él hace es, como ustedes observan, le dio una ampliación al tiempo. Y, esta, y este, eh, esta marca que tenemos acá, que vemos como un triangulito, entonces yo lo voy a coger y con clic sostenido la voy a llevar más hacia allá para que me dé espacio para trabajar. Ahora sí lo voy a dar stop y ustedes van a observar que ya puedo... Aquí ya se acabó el audio del oriente amazónico Caena, bueno, allá vamos a, entonces vamos a dejar, o sea, que llega como hasta allá, por acá, vamos a... hasta por ahí, entonces yo voy a decirle como para tener una referencia, voy a tratar de ubicarlo por acá, como para tener una referencia, ¿listo? Ahora, ya teniendo esa partecita, ya teniendo esa partecita, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar desde el comienzo, Voy a comenzar desde el inicio de nuestro, de nuestro diseño y voy a comenzar a animarlo. Entonces lo primero, me voy aquí a donde dice Motion y voy a colocar, por ejemplo, en, en pose. Digamos que él va a comenzar una pose por default para que no se vea así con las manos abiertas. Entonces simplemente le doy doble clic. Y bueno, ya tenemos entonces la primera pose. Y luego vamos a comenzar a darle algunos movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir unos movimientos de shock. Mire que dentro de los movimientos que él tiene, aquí aparece, por ejemplo, el primero, que es un movimiento sencillo, pero que le va a permitir a él como tener esa fluidez de que se está moviendo de que se está, y además de eso está haciendo algo, ¿cierto? Voy a darle una pausa y ahorita voy a decirle que se mueva. Por ejemplo, que... En estos de Perform, como si estuviésemos eh, ahorita cuando cuando nos arranque, nos démosle un poquito más. Un Muy poquito. buenos días, estimados eh, aprendices, compañeros, docentes, amigos de la regional Guainía, de, de Colombia y del mundo que nos están viendo en este momento. Bueno, y entonces aquí le vamos a colocar, por ejemplo, eh, este otro efecto para que él levante Bienvenido las manos. Gualeperri 2020, Gualeperri, eh, un escenario precisamente para que todas las personas. Entonces él, a medida que voy a colocarle los efectos, él se va a ir parando. Entonces aquí le voy a dar clic. Puedan compartir los conocimientos que se genere un conocimiento colectivo a partir de las experiencias. Listo. Y entonces, así puedo hacer que de los movimientos sean mucho más fluidos. En las diferentes áreas y líneas que desarrolla el Centro de Formación Ambiental y Ecoturístico del Noroeste Amazónico, CAENA. Bueno, allá vamos a... Aquí, por ejemplo, digámosle que se despida. Y ya con eso terminamos. Bueno, muy bien. Entonces, como ustedes observan, la animación de iClone es una animación muy sencilla. Eh, adicionalmente a eso, pues hay otras otras, otras que eh, otras herramientas que ya vienen con algunos elementos guardados. Entonces, por ejemplo, aquí eh, tenemos eh, digamos, algunos movimientos ya predefinidos que le permiten a ustedes también eh, implementarlos y aplicarlos dentro del avatar. Muy buenos días, estimados eh, aprendices, compañeros, docentes. Bueno, entonces... Eh... Paremos ahí un momentito. Bueno, entonces... Bueno muchachos, entonces eh, aquí nuestros compañeros nos dicen que ya se nos está terminando el tiempo porque pues está la sesión de preguntas, eh, ya para terminar lo vamos a hacer rápidamente, vamos a tratar de colocarle aquí a, a, a nuestro avatar la cara o el rostro de una persona, nos va a tocar hacerlo así muy rápidamente, eh, qué bueno, podríamos tener algún día más tiempo para poderlo trabajar, cacharrear, sería excelente. Eh, pues esto es, es de dedicarle siquiera un mes de trabajo lo estamos haciendo en solamente media hora o sea es algo que, que realmente espero que sea de gran fruto para ustedes eh, voy a hacerlo de la siguiente forma voy a, a tratar de colocar el rostro yo previamente guardé mi imagen dentro de las imágenes que, que tenemos acá de, de que podríamos incorporar aquí tenemos varias imágenes ¿sí? entonces por ejemplo si yo quisiera, podría incluir mi imagen, mi fotografía, sacar mi rostro. Ustedes ven acá. Bueno, no quedó muy bien, pero podríamos haberlo aplicado así. Eh, vamos a tratar de colocar esta, por ejemplo. Y vamos a darle a abrir. Simplemente lo que hacemos es colocar la imagen de la persona, la ubicamos en esa posición. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar de darle el mismo, el mismo tamaño a la, a la imagen. Y voy a tratar de ubicarlo acá. Así, para que quede más o menos... De acuerdo al rostro, mira, entonces, aquí creo que, quería un poquito más, un poquito más, un poquitico más, eso, eso, miren que ya está como cuadrándonos los ojos con, con la cara. En la parte izquierda estamos observando cómo estamos modificando y colocando el rostro, bueno, ahí ya nos estamos ubicando, entonces miren cómo ya colocamos la, la, eh, las facciones de la persona se las estamos ubicando al iClone, podría ser un, eh, una imagen suya, aquí también podemos ubicar ya los ojos, ¿sí? los ojos la posición de los ojos ya puedo ubicar mejor, por ejemplo digo acá como para que quede mucho mejor, ya darle siguiente, también puedo ubicar los puntos exactos, por ejemplo si la boca es más grande entonces hacerla más grandecita, si la nariz es más grande entonces hacerla más grandecita, eh, si la nariz es más grande entonces ubicarla mejor y le damos ok y decimos que yes vamos a hacerle que, que der un ejercicio ahí, le damos guardar y entonces vamos a ver cómo automáticamente, pues lógicamente fue muy rápido pero, pero entonces lo que hicimos fue eh, precisamente hacer que, que el avatar ya tomara el nuevo rostro y, la, y lo que es la modulación y todo queda funcionando igualito entonces, Docentes, entonces espero que Bolivia, eh, les haya gustado de, de Colombia, eh, si de pronto de Colombia, alguien tiene alguna sabiendo, pregunta alguna este momento, inquietud eh, pues con mucho gusto mientras eh, mientras escuchamos esas preguntas o inquietudes entonces aquí yo les voy a ir mostrando yo les voy a ir mostrando acá eh, el, el programa donde pueden ir a buscar se llama eh, buscarlo como iClone ¿sí? se busca como iClone y ahí lo van a poder encontrar por favor si alguien está interesado puede llegar aquí a Real Time 3D Animación Software y eh, lo pueden ubicar también esperamos eh, muy pronto estar ofreciéndoles unos cursos gratuitos para aquí con el SENA para que ustedes puedan aprender a manejar animación y puedan hacer, por ejemplo, ya conexiones con su cuerpo utilizando los equipos que vamos a, si Dios quiera, tener el próximo año. Muchas gracias. No sé, estamos pendientes entonces de las, de las preguntas que hagan.